Quizá el final feliz aún pueda ser, y esté tras esa cuesta. O quizá allí no haya nada Solo un sitio más alto Del que cae Quizá Aún exista el amor eterno Y solo haya que esperar un poco O quizás solo hay lo que tomo Convivencia conveniente y el sexo, quién toma o espera, eres tú, quién decide que quieres ser esto, si creer en un invisible mañana o vivir el hoy que. sentado en el ande si te quedaras sentado en el ande si te quedaras sentado en el ande o oh, vas a tomar el próximo tren en lo que se decida la decisión es la que te define pocos cambian todos siguen todos seguimos siendo quienes somos ¿Quién toma o espera? ¿Eres tú? ¿Quién decide qué quieres? ¿Eres tú? Si creer en un invisible mañana o vivir el hoy que sentado en el ande si te quedarás sentado en el ande o oh, vas a tomar